Bien, muy buenos días, tardes. Ay. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Bienvenidos a otra sesión más de este curso de clases virtuales este programa de clases virtuales. Eh, el tema de hoy será la tercera parte de la primera sesión que viene siendo estructura atómica. ¿okay? Entonces aquí nos vamos a meter un poco a estudiar lo que viene siendo el átomo, como partícula mínima que define a la materia. Bien, entonces para esta primera parte nosotros vamos a digamos, definir al átomo como, como digamos, una representación gráfica, así como el número de masa, que lo vamos a representar por una A, el símbolo del elemento, que lo representaremos con una E, y el número atómico, que lo, que lo representaremos como una Z. Bien, entonces, entonces eh, digamos, nosotros tendremos que recordar que para todos los átomos se cumplirán dos fórmulas, para cualquiera, para cualquiera, no importa si este es neutro o cargado, para cualquiera se va a cumplir que A... O sea, el número de masa será igual al número atómico sumado con la cantidad de neutrones. Bien, esa sería la primera fórmula. Esta sería la primera fórmula. El número de masa igual al número atómico más la cantidad de neutrones que hay en ese átomo. ¿okay? Y la segunda fórmula que nosotros tendremos que recordar y siempre y siempre se va a cumplir, será que eh, el Z, o bien diciendo el número atómico, lo podemos definir, ok, también como la carga nuclear. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la carga nuclear está representada por la cantidad de protones que hay en el núcleo. Entonces, yo voy a decir que el Z, además de ser el número atómico, también es, digamos, podemos interpretarlo como la carga nuclear que viene siendo dada por la cantidad de protones que tendremos en el núcleo. Bien, ahora, pero el átomo lo podemos entender como neutro o como cargado. Esto se cumple para todo. ¿no? O sea, son las fórmulas que estas dos es algo que siempre tendremos que recordar al resolver algún ejercicio de este tema. Pero nos pueden dar el caso de que sea neutro o cargado. Si el átomo es neutro, significa que las cantidades de cargas positivas igualan a las cantidades de cargas negativas. Esto lo vamos a poner de la siguiente forma. Que el número, voy a ponerlo con azul, el número de protones será igual al número de electrones. Bien, esto para un átomo neutro. Y para un átomo cargado, vamos a entender que hay dos tipos. Hay dos tipos. Entonces, vamos a ver de este lado de la pizarra. Los átomos cargados también se pueden llamar como iones ahora un ion puede ser cualquier partícula con carga ojo bien los átomos que están cargados se denominan iones los átomos cargados se denominan iones pero no todos los iones son únicamente conformados por un átomo puede ser un conjunto de átomos puede ser un, un, un segmento ¿no? que esté cargado que tenga carga eso es lo importante entonces los iones vamos a diferenciar, iones positivos que se van a llamar también cationes y los iones negativos que, te, que se van a llamar también aniones. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Los iones positivos, o sea de carga positiva, cationes, se les denomina así porque han perdido electrones. Entonces a esto se refiere a una pérdida de electrones. Entonces, ¿qué significa pérdida de electrones? Que como tú pierdes cargas negativas, lo único que te va a quedar son cargas positivas. Ejemplo de esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, el aluminio, que tiene el número de masa, número de masa 27 y el número atómico 13, bien, número de masa 27, aluminio, elemento y 13 de número atómico, si nosotros este este aluminio estará en un estado neutro o sea un cerito le ponemos acá imagínate que le hago perder tres electrones tres electrones o ¿sí? sea nosotros ponemos acá el aluminio que sería 27 y 13 aquí pero aquí de este lado que nos indica la carga del elemento le pondríamos que ha perdido 3. entonces si yo le quisiera quitar tres electrones al aluminio le pondría más 3. Dilan, pero ¿por qué más si es que ha perdido? Porque la carga va a ser positiva, acuérdate. Es carga positiva porque pierde electrones. Dilan, entonces a ver, le pusiste el más porque es positivo y es positivo porque ha perdido electrones, ¿cierto? Entonces aquí le añadiremos un más y diremos que los 3 electrones están fuera del aluminio, mira. ¿Ves? Porque si yo uniera tres electrones que están fuera con el aluminio que le faltan tres electrones, ya me daría el átomo neutro. ¿Bien? Y aquí yo estoy representando que ha perdido, ha liberado tres electrones. Entonces, esto de aquí, ¿no? Es la... los electrones perdidos, ¿cierto? Los electrones perdidos. Ahora esta notación nos va a servir, digamos, cuando veamos temas, por ejemplo, como son estequiometría o balanceo de ecuaciones. Eh, incluso lo vamos a ver también en electroquímica. Y luego, y luego, tendremos a los iones negativos, que digamos similar a los de arriba, ¿no? En vez de perder, esto se les llama iones. Los iones negativos, en vez de perder, para tú ser negativo, tienes que ganar. Ganar cargas negativas ¿Bien? Ganar cargas negativas Ganar electrones ¿Ok? Son iones negativos Son aniones Porque ganan las cargas negativas ¿Ok? Entonces Para ser negativo Me tengo que ganar cargas negativas Y eso sería Ganar electrones Y ahora eh, Ejemplo de esto Encontraremos por ejemplo Al azufre Le pongo al azufre Que su símbolo es ese Y pusiera aquí 32 que es su número de masa y 16 que es su número atómico. Yo podría decir que es un ion si gana electrones, o sea, si yo por ejemplo aquí le añado, ¿no? algo que gane dos electrones, imagínate, ¿no? Dos electrones, algo que gane dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que pasará será lo siguiente. Esto es neutro, ¿no? 0, bien? Entonces yo digo lo siguiente, el menos con el más haría un menos 2, ¿cierto? Y menos 2, menos 2 con este 0, con este numerito que está acá arriba, con este 0, sería, me daría como resultado 32S, 16 menos 2. Bien, este sería, digamos, la forma de ver cómo se denota a un anion, ¿ok? Entonces, bien, tenemos, ya entendimos lo que son los átomos cargados, los iones. Ahora recuerda que no necesariamente todo átomo es un ion, porque también son ciertas partículas, ciertos segmentos que pueden ser iones. El ion simplemente es algo que tiene carga. Entonces, para los átomos cargados, si nos damos cuenta por lo que hemos visto aquí, sobre todo en esta parte, podremos definir que la fórmula que mejor exprese esto sería el número de protones igual al número de electrones más la carga bien más la carga esa sería nuestra eh, digamos nuestra evaluación bien entonces esta sería la fórmula que utilizaríamos para resolver los problemas pero ahora, nosotros también tenemos que entender que a los átomos se los va a clasificar según cierta naturaleza que tengan estas notaciones del número de masa, número atómico, número de neutrones. Vamos a tener tres clasificaciones aquí. La primera que va a ser los isótopos, también llamados hílidos, los isóbaros y los isótonos. Entonces, yo necesito que recuerdes, para el caso de los isótopos, que son dos átomos que tienen el mismo número atómico mismo número atómico pero tienen diferente número de masa entonces le pondremos aquí que tienen igual número atómico z1 igual a z2 pero diferentes números de masa a 1 diferente de a2 por ejemplo encontraremos el caso del hidrógeno cierto en el hidrógeno, nosotros tenemos tres formas en las que se puede presentar. Como protio que viene siendo el H11, el deuterio, que viene siendo el 21, y el tritio, que viene siendo el 31, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que tienen los mismos números atómicos, pero tienen diferentes números de masa, ¿bien? Otro caso de esta característica de los isótopos, podemos encontrarla en el uranio. Entonces, si yo por ejemplo, reviso ¿no? en la tabla periódica, cómo puedo encontrar al uranio, al uranio lo voy a encontrar de tres formas. Lo vamos a encontrar como el 233, Uranio 235 y Uranio 238. Siendo los números atómicos de cada uno el 92. Bien, entonces esto digamos es otra forma de encontrar la isotopía. Pero también vamos a tener la isobaría o los isóbaros. Los isóbaros son aquellos átomos que se van a caracterizar por ser diferentes átomos si nos damos cuenta los isótopos son átomos iguales como lo mismo pasó con el hidrógeno pero los isóbaros son diferentes elementos o sea diferentes elementos y van a tener diferentes números atómicos pero van a tener igual número de masa entonces pondremos por acá que como elementos son diferentes o sea el elemento 1 es igual es, perdón, es diferente al elemento 2. El número atómico de 1 es diferente al número atómico de 2, pero respecto al número de masa son iguales, son igualitos. Bien, diferentes elementos, mismo número de masa y diferentes números atómicos. Por ejemplo, si encontramos el caso del de argón y el calcio. O sea, si yo coloco argón y calcio, lo busco en la tabla periódica, voy a tener que, digamos, mientras el argón tiene un número atómico de 18 y el calcio un número atómico de 20, los números de masa van a ser iguales, van a ser 40. ¿ok? Van a ser 40. Entonces, esto significa que son isóbalos, tienen mismos números de masa pero tienen diferentes números atómicos y son diferentes elementos ok por último nos vamos a encontrar con los isótonos los isótonos van a ser aquellos que tengan los mismos números de neutrones la misma cantidad de neutrones entonces colocamos por aquí los neutrones de uno son iguales a los neutrones de el otro. y en qué caso encontraremos esto por ejemplo vamos a encontrar el caso del potasio y el calcio el calcio ya vimos que tiene un 40 20 pero el potasio va a tener un 39 19 entonces el número de neutrones por la fórmula de aquí podemos ver que es la diferencia entre el número de masa y el número atómico la diferencia entre el número de masa y el número atómico aquí nos resultaría nos resultaría 20 o sea, tiene 20 neutrones, lo cual sería lo mismo decir que la diferencia entre 40 y 20, que vienen siendo los números de masa y atómicos de el calcio, son lo mismo, ¿no? También nos da 20, ¿bien? Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Pero, espera un momento. Bien chicos, una parte muy importante de estas clases y del proyecto que estamos teniendo es que tú investigues también sobre algunos temas que no tocaremos en estas sesiones, sobre todo en estas sesiones grabadas que son de corta duración. Entonces necesitaré que investigues algunas cosas además de las clases para que puedas reforzar lo aprendido. Vas a averiguar para esta sesión 1 por qué el núcleo es tan compacto sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones y que por las leyes de atracción de coulomb las cargas diferentes se atraen y las cargas iguales se repelen carga positiva con positivo se separan y carga positiva con negativo se atraen carga negativa con negativa se separan entonces si el neutrón no tiene carga prácticamente el neutrón es neutro, no me dice el mismo nombre, no tiene carga y los protones son de carga positiva, o sea, únicamente hay cargas positivas dentro del núcleo, ¿por qué es tan compacto? si todas son cargas positivas o sea, solo hay únicamente cargas positivas, ¿no tendrían que repelerse el núcleo? ¿no tendría que desaparecer, desintegrarse el núcleo? entonces, te dejo esa tarea para que lo investigues ¿por qué el núcleo es compacto? sabiendo que digamos, las cargas positivas tendrían que siguiendo la ley de Coulomb, separarse el segundo punto, y te recomiendo que también lo veas, es ¿Qué es radiactividad? Que esto te va a ayudar a entender esto. ¿Qué es radiactividad? Te va a ayudar a responder esta pregunta de aquí, si es que no sabes por dónde empezar. Entonces, ¿Qué es radiactividad y por qué el núcleo es compacto? Y por último, digamos sabemos que estas partículas subatómicas son muy pequeñitas, muy muy pequeñitas. entonces como rayos, sabemos que la masa de un protón es 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cómo es que sabemos eso? ¿Qué procedimientos hicimos para poder dar con la masa aproximada del neutrón, el electrón y el protón? ¿Cómo? ¿Cómo se pudo hacer esto? Bien, entonces esta digamos será las, la parte que tú tienes que averiguar para poder tener, digamos, un mejor aprendizaje. No te preocupes si es que no encuentras la respuesta a estas preguntas. Las responderemos en las sesiones de las clases virtuales en Facebook, en la cual, si tú quieres unirte, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente sesión.